Usted quiere que vea lo que es un acto de irresponsabilidad. Usted quiere que vea lo que es la falta de visión. Miren esto en el parque de la Villa Olímpica. En ese parquecito de la Villa Olímpica. Lo primero es que lanzaron la, la arena que iban a utilizar supuestamente en la reparación del parque, en plena calle. Y tal como vociferó una de las personas que está por ahí, si es una persona en particular que lo hace, ¡ay, ¡Mire! le lleva a la arena y cuidado ya lo llevan a él mira las condiciones que está el parquecito de la Villa Olímpica en ese lugar donde habían que el mes los domingos donde se jugaba dominó, donde la gente se recreaba jugaban dominó, jugaban baraja jugaban ajedrez y hacían muchísimas actividades pues ahí no se puede hacer más nada porque sencillamente comenzaron a, a, a, a supuestamente a, a construirlo a destruirlo para construirlo y lo han dejado así Así está el parque de la villa, eso es increíble señores, abandonado totalmente, lo dejaron abandonado y miren cómo está en, esa, en las condiciones que está ese parquecito. En ese lugar la gente de por ahí se sentaba tranquila de noche o de día a disfrutar, a recrearse y ni eso pueden hacer. Vamos a ver qué dice la gente de por, el residente en la zona. Que Alex Rodríguez vino a principio de Navidad. A ofrecer de que ese parque lo iba a poner lindísimo. Y nos pasamos la Navidad con un chaco de Yo fui una vez que me caí tres veces ahí. Porque ahí ofrece y no cumple. No, ese parque que aproximadamente tiene cuatro meses parada la construcción. Y este parque que lo, los residentes de la villa siempre se recrean, los niños, y es un colegio que ellos venían y hacían sus actividades de deportivas en el parque. Y eh, bueno, allá antes había una cancha para jugar voleibol también. Y necesitamos ese parque. Yo no soy como los me que hay como unas latrinas que los días, Porque esto aquí no sirve, mira cómo está esto. Podía estar así o no podía estar así. Podía estar un poco más arreglado, ¿verdad? Porque nosotros no, no lo merecemos. Porque somos de aquí de San Francisco Macorís. Necesitamos esa área como va. ¿Sí o no? Definitivamente el ayuntamiento debe de proceder a terminar de, de, de reparar el parque y devolverle la tranquilidad, devolverle un centro de recreación a los residentes de la villa que no tienen dónde recrearse. Vuelven.